Entonces, simplemente comentar que José Manuel Fresno, fundador y director de Fresno de Rightlink, cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en temas europeos, de políticas sociales y relacionados con el tercer sector, tanto en el ámbito español como en el ámbito internacional. Asesora a la Comisión Europea y a organismos internacionales en temas sociales, actualmente es miembro de la red de expertos del Team Europe de la Comisión Europea y entre el 2013 y 2018 fue miembro del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre el 2010 y 2013 fue presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación por, por Origen Racial o, o Étnico y anteriormente fue director de la Fundación Luis Vives y de la Fundación secretariado gitano eh, además, fue uno de los promotores de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. participado activamente en el apoyo a distintas redes y plataformas, tanto en ámbito nacional como en ámbito europeo. Hombre, me gustaría añadir algo, no sé si me vais a oír, y es que, aparte de su currículum, eh, para mí José Manuel Fresno eh, fue, eh, no exagero, un visionario. A finales de los años 80, creo que su poder eh, nos abrió estrategias nuevas, mm, no sé, estrategias nuevas como lo que hoy vemos normal, la política de alianzas. Eh, cuando cada uno estábamos en nuestro sitio, las ONG no hablábamos con nadie ni con las empresas ni con la administración abrió brecha josé manuel con, con otras personas y otro tema fundamental nos abrió a europa abrió eh, europa las ongs y también nos hizo nos, que nos conocieran en europa así que me parece que es la, la persona más idónea para que hoy con esta con esta sesión formativa, nos dé luz en este, en este, en este momento tan, tan difícil. Agradecemos mucho que esté aquí, eh, aunque es un agradecimiento a alguien de la casa, porque, como habéis dicho, es, eh, ha sido promotor de APN Europa y APN España también. Y siento muchísimo este lío de, de la comunicación. ¿eh? <risa> Hasta luego. Hola, buenos días. Eh, no sé si me oís, ¿me toca a mí? Y adelante, José Manuel, por favor. Vale, muy bien. Pues eh, en primer lugar, eh, eh, buenos días. En, espero que se oiga bien, eh, que no haya dificultades de comunicación. Y estoy encantado, lógicamente, de eh, compartir este rato, esta, esta sesión con vosotros, estas dos... Eh, minisesiones con vosotras y con vosotros y, y bueno pues como siempre agradecido no agradecido de, de que la EAPN me invite a compartir a debatir etcétera eh, ya sabéis que yo tengo especial querencia por la EAPN y agradecido también de las presentaciones y de la presentación tan cariñosa que me hace que me hace Sally eh, eh, vamos a tener dos sesiones y en la primera vamos a hablar de las políticas sociales, de cómo evolucionan las políticas sociales. Y yo lo que quiero es pues, comentar algunos aspectos de contexto que tenemos que tener en cuenta las eh, entidades sociales en este momento. Eh, y después de esa intervención pues, haremos un debate y luego pues, eh, entraremos en una segunda sesión en la cual abordaremos explícitamente temas relacionados con la cooperación público-privada y con los sistemas de financiación. Pero la primera, como digo, pues eh, tiene que ver con el momento que estamos viviendo, tiene que ver con, con el cambio que se está produciendo en las políticas sociales, porque lógicamente pues, eh, el tercer sector eh, no va por libre, el tercer sector opera en un contexto y en unas circunstancias que van cambiando a lo largo del tiempo. Eh, me apoyaré en una presentación para hacerlo más visual. No sé si veis la presentación, entiendo que sí, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que para empezar, eh, ahora que eh, se vuelve como siempre en los periodos de crisis a las esencias, pues... Eh, eh, hay un, eh, ahora mismo hay un debate fuerte y hay un eh, eh, proceso de análisis fuerte sobre qué son los servicios sociales. ¿no? Precisamente estos días hay un concurso de la Unión Europea en el que estamos trabajando que eh, quiere analizar en qué consisten los servicios sociales en la Unión Europea. Y, y bueno, también el, el tercer sector, pues tiene que pensar eh, eh, qué es, para qué sirve, qué papel quiere jugar en este momento y a lo mejor pues, eh, repensar eh, sus esencias. Para mí, eh, lo esencial del tercer sector eh, en relación con la administración pública y los servicios es que... Eh, eh, el tercer sector tiene una vocación transformadora. Y la vocación transformadora es eh, un elemento que tiene que estar en la impronta de las entidades. De alguna manera, eh, el tercer sector, el conjunto de entidades, actúan con dos almas. ¿no? Es como una moneda que tiene una doble cara. Eh, un alma es la defensa de los derechos y otro alma es el desarrollo de servicios a las personas. Y eh, las entidades, tenemos que pensar bien cómo resolvemos este equilibrio, y lo habéis dicho muy bien en la, en la introducción y en las presentaciones, cómo resolvemos este equilibrio que hace que el tercer sector tenga una entidad propia y no actúe solamente con una de las almas, eh, porque si actúa, por ejemplo, solamente con el alma de la prestación de servicios, pues se convierte en, eh, digamos, un instrumento eh, al servicio de quien tiene la responsabilidad de prestar los servicios. Y, por lo tanto, vocación transformadora y equilibrio entre defensa de los derechos y prestación de servicios son eh, los eh, elementos esenciales que tienen que guiar lo que queremos ser en el futuro y lo que quiere ser el tercer sector en el futuro. El problema es que muchas veces la lógica de la defensa de los derechos y la lógica del de desarrollo de servicios, es decir, defendemos los derechos de las personas y prestamos apoyos a las personas y apoyamos a las personas con servicios concretos, a veces esa lógica pues, entra en tensión y eh, funciona con criterios diferentes. Y hay que resolver bien ese equilibrio entre eh, esa doble cara de la moneda y en esa doble misión que tiene el sector de defender derechos y prestar servicios y hacerlo siempre con vocación transformadora. Porque si no lo hacemos con vocación transformadora, cuando prestemos servicios no nos diferenciaremos de las empresas que prestan servicios. Y si no defendemos eh, los derechos teniendo también en cuenta que tenemos que desarrollar apoyos directos a las personas, pues no nos diferenciaremos tampoco de los movimientos cívicos. Y el tercer sector tiene su espacio específico. Y en todo este contexto, pues eh, yo lo que quiero es daros unas pinceladas de, claro, cómo están evolucionando en este momento las políticas sociales y los servicios sociales. Y ahí, en este sentido, pues eh, lo que nos encontramos es que eh, eh, lo que tenemos ahora, pues es una eh, nueva realidad que en parte es distinta tras el COVID, pero que en parte lo que hace es acelerar las tendencias latentes que ya traíamos del pasado. Cambios sociales, cambios demográficos que se vienen dando en las épocas previas y que ahora se hacen más visibles. Los efectos inmediatos eh, de la crisis, pues, eh, qué duda cabe, que van a traer más desigualdad e incremento de la pobreza, aunque se ponga en marcha el ingreso mínimo vital, pues avanzaremos como efecto inmediato hacia una sociedad más desigual y hacia una sociedad en la que habrá más pobreza. Avanzaremos también hacia una sociedad en la que habrá más desempleo. Nos vamos a situar en un veintipico por ciento de desempleo, no sabemos cuánto, pero eh, España es el único país, además de Grecia, de la Unión Europea, que en las últimas décadas ha superado tasas del 25 por ciento de desempleo tres veces. Avanzaremos también eh, a una sociedad que será, sin duda, más eh, digital. Entraremos en un entorno digital para bien y para mal, eh, para bien por muchas cosas y para mal por otras, avanzaremos hacia una economía digital, avanzaremos poco a poco hacia una transición verde y avanzaremos hacia un contexto en el que tengo la sensación de que habrá menos presupuestos públicos o al menos... Eh, habrá cuestionamiento del presupuesto público para servicios sociales. Dicho de otra manera, mi impresión es que eh, debido a la deuda y al incremento del déficit público, que será muy alto, pues nos vamos a situar en un contexto de ajustes eh, fiscales y en un contexto en el que, eh, por decirlo sencillamente, probablemente a Sanidad se le dará lo que pida pero a servicios sociales no se le dará lo que necesite. Y esto es una cuestión muy importante también para vuestra tarea de advocacy, de reivindicación, etcétera, Porque todos los estudios europeos, bueno, los estudios lo que dicen es que en inversión en servicios sociales en España estamos bastante por debajo de inversión en servicios sociales en otros países europeos. Por ejemplo, si nos comparamos con Francia, estamos prácticamente en el 50% y que eh, hay un crecimiento exponencial de las necesidades sociales que no se corresponde con el crecimiento del gasto en los servicios sociales. Pensad, por ejemplo, en los cuidados de larga duración y, el, y en la dependencia. Bueno, pues esto es una convicción de toda Europa, de que el crecimiento en las necesidades y en la necesidad de gasto, en los cuidados de atención a las personas y en los cuidados de larga duración, Va a ser exponencial. Dicho de otra manera, eh, tenemos que convencer a nuestros gobernantes de que no podemos seguir pensando en que el peso en el gasto público de servicios sociales puede mantenerse en los mismos porcentajes cuando se dan dos circunstancias nuevas. Una que es a muy largo plazo, que es que hay un cambio de demográfico, social, etcétera, que requiere mucha más inversión en servicios sociales, y dos, que estamos bajo los efectos de una crisis en la cual pues, eh, habrá más fragilidad y en la cual será necesario invertir más en servicios sociales. Por lo tanto, vamos hacia una eh, sociedad distinta y vamos hacia una sociedad en la que eh, pues, eh, tendremos que pensar eh, a qué nos tenemos que dedicar, eh, qué es lo que tenemos que hacer y qué es prioritario en eh, el futuro. Y para ilustrarlo muy brevemente, tenemos en la, eh, en la pantalla una transparencia con un abanico que nos pone... ¿Cuáles son los cambios demográficos, los cambios sociales y, de, y, y económicos que nos condicionarán en los próximos años y que eh, harán que nuestra actuación en los próximos años tenga que reajustarse y tenga que cambiar? Por empezar con el envejecimiento y la, longe y la longevidad, pues eh, esto lo sabemos muy bien. Y eh, lo que eh, sabemos es que la esperanza de vida en España está en 84 años y cada, prácticamente por cada cuatro años que pasan aumenta un año la esperanza de vida. Bien y genial porque tenemos más recursos humanos, vivimos mejor, vivimos con más calidad, pero también tenemos que ser muy conscientes de que hay una correlación entre envejecimiento y necesidad de gasto y necesidad de apoyo a las personas mayores, especialmente porque lo que se mide no solamente son los años de vida cuando las personas viven, sino los años de vida saludables y los apoyos que se necesitan para que las personas, cuando nos hacemos mayores, vivamos de modo saludable. Y por lo pues tanto... te pido disculpas. Nos piden a través del chat si se podría eh, agrandar un poquito el, el tamaño de las diapositivas. Yo creo que sí, eh, perfecto. ¿Sí mejor? Vale, perdón. Bueno, muchas gracias. Disculpad. Y por lo tanto, pues eh, el envejecimiento condicionará nuestra agenda para bien y para mal y eh, por lo tanto eh, esto tendrá como consecuencia que será necesario prestar más apoyos a los cuidados sociosanitarios y que también habrá un potencial mucho mayor de recursos humanos para eh, dedicar a las causas sociales y que la base social de las entidades podrá eh, aumentar. El tema de las desigualdades es un tema eh, también fundamental. Sabemos que en las últimas décadas en España, en el conjunto de Europa, crecen las desigualdades y que esto tiene que ver con los mercados globales. En España crecen especialmente las desigualdades. Pero aquí hay un tema que es fundamental que tenemos que tener en cuenta, y esto lo estudia muy bien el economista eh, Piketty. Si, eh, si miráis el último libro que ha sacado, eh, el primero grande conocido es El capital en el siglo XXI, el segundo es Capital e ideología, entonces, Piketty lo que viene a decir es que las desigualdades eh, crecen en el conjunto del mundo y también en Europa, especialmente porque eh, la, anteriormente el trabajo servía para corregir las desigualdades. Pero ahora mismo la eh, ruptura de la brecha intergeneracional por la vía de la educación y del trabajo funciona mejor. La educación era un ascensor social y el trabajo era un ascensor social. Pero dicho de otro modo, hoy en día quien nace rico, quien nace en una familia con patrimonio, tiene muchas más posibilidades de vivir bien y de continuar siendo rico. Y quien no nace en una familia con patrimonio, pues tiene más dificultades para vivir mejor por dos razones fundamentales. Una, porque la educación no funciona bien como ascensor social y otra, porque el cambio en el mercado de trabajo hace que si no estás bien educado y no tienes calidad y buena cualificación, lo probable es que no tengas un empleo digno y por lo tanto tus ingresos serán eh, bajos. Hay un tema que, que es muy importante y es que eh, se eh, habla de la pobreza infantil mucho en este momento, pero no tenemos que perder de vista que el Estado de Bienestar cuando se eh, desarrolló eh, en la posguerra, pues lo que hizo básicamente es un contrato generacional. El Estado de Bienestar es redistribu redistribuidor, redistribuye entre ricos y pobres la riqueza, quien más paga más aporta y quien menos eh, tiene más recibe, pero eh, de alguna manera busca el equilibrio entre las distintas necesidades de la población. Claro, lo que nos encontramos en las tendencias del futuro es que los recursos son limitados y las necesidades son mucho mayores. Y habéis visto eh, en eh, estos días del de, eh, COVID cómo, por ejemplo, pues se ha entrado en conflicto con el tema de si había que dar prioridad a la atención hospitalaria de las personas mayores en las residencias porque los hospitales estaban saturados. saturados y o había que aplicar sistemas de triaje que decían, ante el límite de recursos que tenemos, tenemos que priorizar a aquellas personas que tienen mejor o mayor esperanza de vida. Lo que quiero decir es que esta tensión, cuando los recursos son limitados, entre generaciones, entre mayores eh, población infantil, población adulta que trabaja, etcétera, cada vez será más eh, visible. Y hay economistas que ya empiezan a decir, ayer se lo oía un economista prominente en España, una persona que está jubilada en España actualmente como media cobra un 35% más de lo que cotizó en su vida laboral. Bueno, eh, esto quiere decir que tenemos una nueva agenda. En la, derecha de los, en la defensa de los derechos, que tienen que ser derechos para todos y no derechos para grupos. A mí me preocupa bastante esta corporativización que estamos teniendo en algunos ámbitos de los derechos. Eh, ahora se habla, por ejemplo, de la racialización, etcétera, etcétera, porque los derechos particulares eh, solamente funcionarán en los derechos generales y en la defensa del de bien común. Eh, otro de los problemas que tendremos en los próximos años es que, como bien sabemos, pues los empleos van a cambiar. Y los empleos van a cambiar fundamentalmente eh, porque desaparecerán muchos empleos. Se calcula que con la tecnología, la industria 4.0, etcétera, etcétera, casi una tercera parte de empleos que actualmente hay en nuestra sociedad podrían desaparecer en los próximos 20 años y España, además, es uno de los países de la Unión Europea donde más empleos van a desaparecer, por lo cual eh, nos encontraremos que mucha gente, las profesiones que tiene, pues simplemente desaparecerán como profesiones. Pero claro, si os fijáis también, lo que estamos teniendo en el mercado de trabajo es distintos niveles de protección que ya hemos visto en otros países. En Alemania lo hemos visto con los cuatro millones de empleos de mini-jobs, etc. A medida que se precariza el empleo, se precariza la seguridad social, la protección de las personas por la seguridad social y quienes no pueden estar protegidos por la seguridad social pasan a la, social, a la asistencia social. Y la asistencia social protege menos y con menos garantías que la eh, seguridad social. La migración y la gestión de la diversidad será otra de las cuestiones fundamentales. Sí o sí... Necesitaremos migración en los próximos años en España, aunque solamente sea para resolver el saldo demográfico que tenemos. Y esta migración pues, hará que las sociedades sean más diversas, porque el 24% de las personas que hoy viven en España no son de origen español. Migrantes solamente hay el 12%, como extranjeros, pero ya el 24% tienen un background, un origen que no es español. Y esto será una riqueza pero será muy oportuno para gestionar la diversidad, etc. La digitalización eh, será eh, otra de las eh, cuestiones eh, eh, muy importantes. Y la digitalización pues, tendrá que ver con los empleos, como hemos explicado, pero tendrá que ver con muchas oportunidades digitales. Yo creo que se van a la mejora de las condiciones de vida de las personas viene por una buena simbiosis entre apoyos sociales y apoyos tecnológicos. Y esto tiene una lección muy importante para el tercer sector, y es que el tercer sector no se puede creer tan innovador como piensa que es. Es muy difícil que haya auténticas innovaciones en la atención a las personas si no tenemos en cuenta la perspectiva digital. Y para tener en cuenta la perspectiva digital, tenemos que trabajar con las empresas, con los centros de investigación, que pueden... Eh, hacer innovación digital, innovación tecnológica, porque lo nuestro es aplicar las innovaciones tecnológicas a las necesidades de las personas. Eh, hay un tema del que se habla poco, que es eh, la composición de los hogares. Pero claro, fijaros que la, la... Pensad, por ejemplo, en la discapacidad, o pensad en la discapacidad intelectual. La protección fundamental de las personas es la familia y la solidaridad primaria. Esta es la protección fundamental de las personas. Y esto lo hemos visto en los momentos de pandemia. Entonces, en la medida en que las familias se hacen nucleares, porque cada vez hay menos tamaño familiar, y en la, familia, en la medida en que las familias cambian, porque de cada tres niños que, hacen, que nacen hoy en España, eh, uno nace en una familia que no es la clásica, familias monoparentales, eh, bueno, separadas, divorciadas, recompuestas, con hijos adoptados, etcétera. Mucha gente, tenemos familias que no es el patrón de familia clásico. A medida que esto cambia, la capacidad de la eh, familia para ejercer esa red de solidaridad primaria será menor. Y esto eh, afectará a nuestro trabajo como tercer sector sobre cómo activamos todo el tejido social y toda la solidaridad primaria. Y por último, lógicamente, el endeudamiento y el ajuste en los presupuestos públicos al que ya me he referido previamente. Eh, el endeudamiento y el ajuste en los presupuestos públicos no debería de ser lineal y tiene que ser en función de las necesidades. Y como he dicho antes, hay una infra financiación de los servicios sociales, comparativamente con Europa y de acuerdo a las necesidades de la población. Todo esto tiene eh, una agenda para el tercer sector y lo que yo quiero eh, destacar y el punto en el que me interesa insistir aquí es que como sector no cada entidad en general sino como, en particular, sino como sector y como EAPN tenéis que incorporar esta agenda en vuestros retos de futuro. Y esto es fundamental. Y, en segundo lugar, cada entidad que estáis en la EAPN, tenéis que tener en cuenta esta perspectiva de cambios. Yo no puedo decir porque yo trabajo con discapacidad, me ocupo de la discapacidad y punto. No, porque el cambio generacional afectará a la discapacidad. O porque yo trabajo con los gitanos, me ocupo de la necesidades de la población gitana y punto. No, porque todos estos cambios a los que estoy, me estoy refiriendo condicionarán nuestra agenda, incluso como entidad especializada que trabaja en, eh, con un grupo de población. Pensad en las tecnologías, lo que significa de oportunidades digitales, pero también lo que significa de brecha digital. ¿eh? La desaparición de la moneda, por ejemplo, ¿no? y eh, toda la digitalización en todo lo que es el acceso a recursos y servicios, lo que significa de brecha digital. Y ahí tendremos que pensar en la accesibilidad digital. La accesibilidad digital no solamente es para personas con, eh, digamos, eh, alguna limitación del conocimiento intelectual, es para personas mayores, es para personas de baja cualificación, etc. Bueno, eh, todo esto eh, tiene también unas eh, consecuencias desde la perspectiva de los cambios en las eh, políticas sociales y en la eh, provisión de servicios. Y lo que está ocurriendo es que eh, los patrones con los cuales funcionaban las políticas sociales en el pasado están también cambiando. Fijaros que eh, actualmente, y no me voy a, decir, a detener a, a explicarlo, pues eh, de lo que se está hablando es de, más de eficiencia y políticas basadas en la eficiencia, y esto tiene como consecuencia... Que las memorias de las entidades del tercer sector no pueden seguir siendo solamente reportes de lo que hacemos. Eficiencia es relación coste-resultado, no es simplemente reportar lo que hemos hecho. Que tendremos una tensión cada vez mayor entre protección y promoción de las personas. Antes se hablaba mucho de estado protector, ahora se habla de activación, de preparación a las personas de reparación, de predistribución y no solamente de redistribución, etcétera, La relación derechos y obligaciones, lo hemos visto ahora con el debate sobre el ingreso mínimo vital y las condicionalidades que se establecen a la aprobación del de ingreso mínimo vital. Es decir, en qué medida los derechos tienen que estar condicionados a, eh, a obligaciones o las prestaciones a contraprestaciones con la universalidad de los derechos. Los sistemas de copago serán cada vez más frecuentes y, por lo tanto, tendremos que diferenciar cada vez más entre universal y gratuito. Y aquí habrá una palabra clave que desde la IAPN hay que defender mucho, que es el universalismo proporcional. Universalismo proporcional quiere decir que los derechos y servicios tienen que ser para todos, pero que la inversión en derechos y en servicios tiene que ser inversamente proporcional a el, las condiciones de vida de las personas. Dicho de otra manera, el Estado tiene que proteger a todo el mundo, como decía Carlos, y garantizar los derechos de todo el mundo. Pero para eso, la inversión en el gasto tiene que ser inversamente proporcional a eh, las necesidades. A quien más necesita hay que invertir más en él y quien más tiene, tiene que aportar más la corresponsabilidad en los servicios. Cada vez actuaremos de modo más eh, corresponsable. Eh, y, bueno, por supuesto, la atención integrada, que es un punto capital en la lógica del tercer sector, porque eh, el tercer sector todavía actúa de una manera muy segmentada y de una manera en la que eh, muchas veces no entiende que el área en el que trabaja tiene que eh, es muy importante, pero que hay que hacerlo, digamos, eh, que la, la respuesta a los servicios cada vez es más compleja y, por lo tanto, hay que trabajar de manera cada, más activa, cada vez más integrada y en colaboración con otras entidades, en colaboración operativa, no solamente en redes como la IAPN, etcétera, etcétera sino en proyectos concretos sobre el terreno. Bueno, en todo este eh, contexto, como, como digo, pues, eh, eh, tendremos eh, cambios muy importantes en un estado de bienestar. A mí no me gusta la palabra Welfare se usa mucho, que será muy distinto, donde la provisión del bienestar de las personas pues será eh, realizada por la solidaridad primaria, de las familias, de las redes informales, por la iniciativa social, por el mercado, eh, las empresas cada vez como explicaré después en la segunda parte, estarán más activas en los servicios sociales y por la acción de las entidades sociales y del Estado directamente. En un contexto en el que también aparecen modelos híbridos eh, o distintos modelos de actuación de las entidades sociales. Y ya para acabar, simplemente os eh, pongo dos transparencias más. Lo que quiero decir con esto es que... Para hacernos sostenibles, y al final de la mañana, toda la mañana hablaremos de sostenibilidad, pero al final de la mañana más explícitamente sobre sostenibilidad, para hacernos sostenibles tendremos que trabajar en cuatro ejes. Uno, diversificar nuestras fuentes de financiación. La sostenibilidad no es económica, pero si no hay sostenibilidad económica, eh, no hay eh, eh, sostenibilidad. Y por lo tanto, diversificación de las fuentes de financiación. Es un tema fundamental, tanto en fuentes públicas y privadas, como también en recursos que se generen de modo propio. Segundo, una sostenibilidad organizativa. Tendremos que orientarnos más a resultados, a demostración de impactos y a resolver nuevos y viejos problemas. Y tendremos que pensar, una empresa dice, ¿cuál es mi cuenta de resultados? Y una entidad del tercer sector tiene que decir, ¿cuál es mi cuenta de resultados? ¿Cuáles son? ¿Qué entiendo yo por resultados? Tercero, nuestra sostenibilidad eh, funcionará si encontramos un espacio propio como actor en esta reforma social que está emerg emergiendo. Un espacio que, como eh, diré posteriormente, no es subsidiario de la administración pública y no es solamente complementario de la administración pública, porque necesitamos un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte y un, eh, una renovación de nuestra base asociativa, reforzando nuestra base asociativa, que tenemos que pensar en qué consiste hoy para el tercer sector nuestra base asociativa. Y, bueno, la crisis del COVID, pues nos dice que eh, lo que necesitamos en este momento es una transición justa. La Unión Europea habla de que vamos a ir o que tenemos que ir hacia unas sociedades más resilientes en las cuales pues haya una economía verde y una economía, o una economía medioambiental y una economía digital, pero que necesitamos una transición justa y necesitamos hacer un esfuerzo para entender qué es transición justa y qué oportunidades nos ofrece esta transición just justa justa que necesitamos. Por ejemplo, eh, tenemos que tener un enfoque mucho más proactivo en la integración de lo tecnológico y lo social. Los desarrollos tecnológicos y la invención tecnológica per se no va a resolver las necesidades de las personas, pero la actuación social por per se, no utilizando la tecnología, perderá muchas oportunidades para mejorar la solución a las necesidades de las personas. Maridaje entre acción social y desarrollo tecnológico será una prioridad en el futuro. Eh, ordenar y trabajar de modo integrado en economías de escala, no podemos seguir atomizados, no podemos seguir trabajando por libre. Desarrollo de nuevas eh, oportunidades de servicios, estar muy atentos a la emergencia de nuevas oportunidades, especialmente en todo lo que son servicios de base comunitaria, y, por supuesto, alianzas mucho más flexibles y abiertas, no solamente en redes, sino en base a proyectos que tendrán que hacerse con entidades del tercer sector y con entidades eh, públicas y con entidades eh, privadas. Luego hablaré de la cooperación con la entidad pública y cómo debe de plantearse. Y para todo esto, pues, eh, qué duda cabe de que tendréis que estar muy atentos eh, a finales de este año y en el próximo año, sobre cómo se planifican los fondos europeos. No ha habido acuerdo la semana pasada de la Cumbre Europea, se volverá a reunir en julio, pero la propuesta de la Comisión significaría que el dinero de fondos estructurales y la inversión que recibiría España serían entre 60 y 65 mil millones más de lo que ha recibido en el periodo pasado. Probablemente no se llegue a ese acuerdo pero el presupuesto que se recibirá de fondos estructurales se incrementará sustancialmente con respecto al del periodo previo y ahí tenéis que estar muy atentos a que se dirija a las necesidades sociales de la población. Y ahora paro para que tengamos debate. Muchas gracias José Manuel. Eh, simplemente os recuerdo que ahora para que podamos empezar con, eh, con este espacio de debate... Tenemos unos 20 minutos, más o menos, 20 minutos media hora para el espacio de debate. Podéis pedir palabra en la columna que os aparece a mano derecha, o que debería aparecer. Tenéis la opción de levantar la mano. En el caso de que no tuvierais esa opción, también podéis escribir directamente en el chat pidiendo palabra. Yo he levantado una mano, no sé si es esa. ¿Era esta? No. no Pero era adelante, esta adelante, Lola. Eh, José Manuel, no, no si te... dejo de compartir pantalla para sí. que podamos ver. Sí. Perfecto, claro. muy bien. Vale. Esta, esta mano también sirve porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José Manuel. Pero mi pregunta, José Manuel, bueno, hay muchas cosas y ha dicho cosas súper interesantes. El, cuando hablabas de que el espacio del tercer sector no es subsidiario, eso está claro, no es solo subsidiario ni complementario, ¿qué más es? ¿Puedes ahí explicar un poquito más? Vamos comentando una por una, Marcelo. Sí, adelante. Si, si te parece, mientras tanto, vemos si alguien más se anima eh, tanto eso, levantando la mano aquí o en el chat. Eh, y empezamos, si, si te parece, contestando esta pregunta y luego ya vemos si hay más preguntas eh, y las hacemos seguidas. Bueno, yo eh, me alegra de que saques esta cuestión, Lola, y además es una cuestión que tenía previsto. Eh, comentar después, pero aprovecho ya porque eh, realmente es muy importante y puede condicionar nuestra discusión. Eh, yo creo que el, el modelo de relaciones entre administración pública y tercer sector está caduco. Y el modelo de relaciones entre administración pública y tercer sector está viciado. Y el modelo de relaciones entre administración pública y el tercer sector en el pasado se ha movido por un paradigma que es la subsidiariedad. Y entonces cuando se mueve por el paradigma que es la subsidiariedad, pues lo que la administración pública entiende es que el tercer sector es eh, subsidiario de la administración pública. ¿Y entonces qué significa esto? Pues que el tercer sector tiene que actuar allí donde no llega la administración pública y que es el brazo armado de la administración pública para actuar en los problemas que la administración pública no puede resolver y que por lo tanto está al servicio de la administración pública. Y yo creo que ese modelo no es un modelo maduro, que lo que necesitamos es un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte. Y que, por lo tanto, no solamente estamos para complementar lo que no hace la administración pública, sino que eh, en un modelo, digamos, eh, maduro de reconocimiento del papel de los distintos actores sociales en nuestra sociedad actual, hay que entender que lo que es bueno es que haya una administración fuerte, pública, intensa, etcétera, etcétera, pero también un tercer sector que tenga intensidad, servicios, apoyos, etcétera, etcétera, y por lo tanto una sociedad civil madura que da respuestas y que por lo tanto pues, eh, actúa en equilibrio con, con el Estado. Y de lo contrario, si no entendemos eso, pues nos encontramos en estos discursos que no son buenos. ¿Por qué? Porque eh, a veces oyes en el mundo del trabajo social que eh, los servicios sociales, fundamentalmente los servicios sociales de atención primaria, pues están muy precarizados. Y entonces a veces eh, la queja es eh, contra el tercer sector. Y es que a los servicios sociales de atención primaria no se les apoya bien, sin embargo al tercer sector se le dan subvenciones no sé qué, no sé cuál. Es que no es o unos o otros, es que el tercer sector tiene un papel esencial y tiene un papel esencial en eh, la eh, solución de las necesidades de los ciudadanos y, de hecho, ahí en la introducción eh, inicial del secretario general ha sido eh, interesante en el decir, bueno, aquí eh, el papel del tercer sector ahí tiene, es, eh, tiene una función eh, pública en el sentido de que lo que nos tenemos que plantear como eje de nuestra actuación es el servicio a la ciudadanía. Y actuamos todos por el servicio a la ciudadanía, administraciones y entidades del tercer sector. Pero no es o unos o otros, o no es unos subsidiarios de otros, no. Es que tenemos que tener un modelo plural en el que cuantos más haya y actúen desde distintas perspectivas, pues irá mejor a la ciudadanía. Es decir, que un modelo en el que solamente actúe la administración pública, pues no será bueno para la ciudadanía, aunque sea intenso, intenso en los recursos, como son los países, los modelos de bienestar de los países nórdicos, y de hecho ya están de vuelta desde los años 80, que sabéis que eran muy públicos, totalmente públicos, etcétera, etcétera, y han cambiado totalmente en las últimas décadas y por lo tanto para la ciudadanía será bueno si hay un sector eh, de sociedad civil fuerte que además hace cosas que la administración tiene muy difícil de hacer por una serie de razones que todo el mundo que todo el mundo entendemos y yo creo que eh, esto que estoy diciendo que afecta a cómo entiende la administración que tiene que actuar el tercer sector ¿Y cómo entiende el tercer sector que tiene que actuar la administración? Porque el tercer sector tampoco entiende muchas veces bien el rol de la administración, afecta a una cosa básica como es los sistemas de financiación. ¿Eh? Luego hablaremos de ellos, pero lógicamente si yo entiendo que eres subsidiario de mis servicios, pues te financio de una manera determinada. Si yo entiendo que tú tienes un papel esencial desde la perspectiva de eh, los servicios y los apoyos a la ciudadanía, pues el sistema de financiación pues es otro. Pero no solamente la financiación, afecta también al diálogo civil y al sistema de interlocución. Si eres subsidiario, pues mi estilo de relación contigo es una. Si eres eh, un actor esencial en, eh, digamos, esta reforma social emergente que yo he dicho, pues mi sistema de interlocución con el tercer sector es otra. Y por lo tanto... Eh, yo creo que hay que evitar, el tercer sector nunca, nunca deberá, y esto es mi recomendación, eh, hacer nada que precarice a la administración. Porque es que necesitamos una administración intensa, fuerte y que desarrolle servicios. Porque el día que la administración externaliza todos los servicios, ya no sabe ni hacer un pliego de prescripciones técnicas. Pero eh, la administración también tiene que entender que hay un papel esencial en este concierto de actores, que es propio y natural del tercer sector y que aporta valor a las necesidades de la ciudadanía. Gracias. Hay una pregunta por parte de Cefa Moreno. Cefa, adelante. Hola, buenos días. Nada, de, eh, muchísimas gracias. Bueno, soy Sefa Moreno, soy la coordinadora de la Fundación Secretaria de Gitano en Valencia. Eh, y, bueno, me han encantado mm, las participaciones <coughs> y todo lo que habéis comentado. Eh, he estado escuchando atentamente y se ha hablado mucho acerca de la administración pública y acerca del papel del tercer sector. Pero yo, personalmente, eh, he hecho un poco de menos no, o he echado un poco de menos en estas intervenciones el papel que desempeñan las empresas dentro, eh, las, las grandes empresas, las multinacionales, el partenariado, ¿no? Dentro de, de este estado de bienestar y dentro, eh, bueno, pues, de esta política social, que creo que también conforman una parte de la sociedad importante y deberían estar. Y creo que el partenariado es un, pues, es algo que tenemos pendiente, eh, tanto el tercer sector como... Y, bueno, me gustaría saber, pues, qué, qué opina bueno, José Manuel Fresno y el resto de, de ponentes acerca de esto. Gracias. Vamos con este tema, Marcelo. Sí, no veo otras manos levantadas, así que sí, por favor, José Manuel. Bueno, a ver, eh, Sefa, aquí hay, aquí hay varias cosas, ¿no? Eh... Eh, puede haber una cuestión que, es, eh, que, que nos podemos plantear de modo eh, digamos, de modo general, que es eh, si los servicios sociales eh, que son servicios de interés general y que están definidos como servicios de interés general por las instituciones europeas, eh, ¿Deben de tener interés económico o no deben de tener interés económico? ¿vale? Esto es una cuestión muy controvertida sobre la que hay mucha literatura y sobre la que la conclusión, por hacer el cuento corto, es que hay servicios sociales que no tienen interés económico, pero hay servicios sociales que eh, tienen interés económico. Y en la medida en que hay servicios sociales que tienen interés económico, hay actores económicos que prestan esos servicios. O dicho de otra manera, no podemos declarar por decreto cuáles son los servicios que tienen interés económico. Y como hay ámbitos sociales, pensemos por ejemplo el sector de las residencias de mayores, donde hay operadores de mercado que prestan servicios, pues lógicamente esos servicios per se tienen un interés económico. Hay otra cuestión... Que es, si eh, es lícito, honesto, etcétera, el hacer lucro de las necesidades de las personas. Y para mí esto es un tema que es muy poderoso y en el que la EAPN tenéis que profundizar y en el que tenéis que dar bastante caña, porque, lógicamente, eh, yo creo que si estamos en un ámbito eh, social, el principio fundamental en la provisión de servicios que tiene que guiar eh, esos servicios no puede ser el lucro. Ese no puede ser el principio fundamental. Y esto tiene consecuencias muy concretas, ¿eh? porque tiene consecuencias hasta para los criterios que estableces en un pliego de prescripciones de contratación pública, ¿eh? los criterios de valoración. Y ya digo de antemano que si una administración está convencida de que eh, quiere que en determinados ámbitos de actuación se prime la actuación del tercer sector, tiene mil instrumentos jurídicos para hacerlo. No vale que el secretario de Estado o el abogado del Estado, etcétera, etcétera, diga eso no es posible. No, tiene mil fórmulas para hacer eso, eh, si realmente está convencida porque lo hacen muchas administraciones, o algunas españolas, y lo hacen muchas de otros países. Y luego hay otra cuestión también muy importante, y es que, como yo he dicho antes, eh, la, las necesidades sociales son tan amplias que, por muy grande que fuera el tercer sector y la administración pública, no darían eh, satisfacción a las mismas. Es decir, que el bienestar de las personas hoy en día y cada vez más en el futuro dependerá de servicios que también provee el mercado y proveen las empresas, para quien se los puedan pagar o para quien se lo financie a través de la administración. Pero las empresas cada vez tendrán un papel más intenso en la provisión de determinados servicios. Y ahí voy a la cooperación. Y en términos de cooperación, lo que ocurre es que como tercer sector tenéis, vamos a ver, el, las entidades del tercer sector, cooperáis, competís y coludís. Porque cuando sale la convocatoria del IRPC, competís unas con otras. Y no podéis, o sea, el, este, ingenuo, este discurso ingenuo de que cooperamos y buscamos todo lo mismo. No, tenemos los mismos principios, los mismos valores, tenemos un metaproyecto compartido, pero luego competimos en cosas concretas. Pero el principio que debe de guiar las cosas tiene que ser preferentemente el de la cooperación. Y la administración puede hacer mucho en la manera en que instrumenta las subvenciones para que trabajéis en cooperación y no solamente en competencia. Y también se puede coludir Coludir es básicamente hacer barreras para que no entren otros. ¿vale? Si el mercado no debe entrar en determinados servicios, qué sé yo, ahora se transfieren los servicios de refugiados, la gestión de refugiados a comunidades autónomas, porque como sabéis, en muchos países de la Unión Europea los servicios a refugiados se gestionan parcialmente o mayoritariamente por empresas lucrativas. Bueno, pues a lo mejor hay que decir, este es un ámbito, señores, de todas las comunidades autónomas, administraciones públicas que es un ámbito que tiene que ser preferencial para las entidades no lucrativas por razones evidentes. Bueno, pues ahí hay que coludir y intentar evitar que no entre el mercado. Pero habrá otros ámbitos en los que o actuáis con las empresas o no conseguiréis impactos. Y por lo tanto, habrá ámbitos donde las respuestas necesariamente vendrán eh, por las alianzas entre distintos actores y entre la administración pública y el tercer sector, para empezar, todos los ámbitos relacionados con las políticas activas de empleo, la inserción laboral, etcétera, etcétera, o se coopera con las empresas o no habrá buenos resultados. Y no digamos, por supuesto, todos los ámbitos a los que me he referido anteriormente de las innovaciones tecnológicas en la atención a las personas. Por lo tanto, entramos en un mundo cada vez más complejo y el mundo no es buenos y malos amigos y enemigos. El mundo es objetivos concretos y alianzas concretas para conseguir esos objetivos. Muchas gracias, José Manuel. Eh, no sé si, Sefa, quieres añadir algo o, o matizar parte de la pregunta. Eh, si no es así, Sefa, te, te cedo la palabra. Sí, eh, José Manuel, es que yo te preguntaba más concretamente acerca del tema de la RSE, de la responsabilidad social empresarial como tal. O sea, ¿qué papel tiene dentro del estado de bienestar? ¿Hasta qué punto pues, eh, las administraciones públicas y pueden contar o deben contar con, con esa con esa financiación? ¿Y hasta qué punto pues las empresas deben devolver a la sociedad pues lo que lo que han obtenido de, de ella, ¿no? A eso me refería más concretamente. Disculpa si no me he explicado bien anteriormente. Vale, bueno, eh, bueno, para empezar, mmm, ya sabéis que cuando yo estaba en la Fundación Luis Luis, eh, prom promoví dos revistas eh, de, de, revista de tipo científico. Una que es la revista española del Tercer Sector, que ya lleva funcionando 12 años, y la otra es la revista de responsabilidad social de la empresa. Para empezar es importante clarificar que cuando las entidades sociales hablan de la RSE eh, en realidad no hablan de la RSE solo, sino que hablan de la o, o, no hablan de la RCE, sino que hablan de la acción social de la empresa, ¿vale? Entonces la acción social de la empresa, eh, la acción social de la empresa eh, es una parte de la responsabilidad social de la empresa. Yo creo que evidentemente eh, las empresas tienen que hacer eh, acción social y que tienen que actuar con criterios de responsabilidad social que tienen que ver con sus políticas empresariales, con sus políticas empresariales de la cadena de negocio, de la transparencia, del de, eh, respeto a los, a los derechos humanos eh, en los servicios que les dan sus proveedores, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones son las fundamentales de la RSE. Es decir, necesitamos, eh, necesitamos eh, no avanzar, como diría un investigador del CSIC español, Luis Moreno, no avanzar hacia un capitalismo neoliberal que es de corte esclavista o neoesclavista. Lo que necesitamos es avanzar hacia, eh, la, hacia ese equilibrio eh, en el que se fundamenta el estado de bienestar. Porque, como sabéis, el Pacto en el Bienestar en la posguerra Europea es un pacto entre una economía de mercado, por una parte, y una protección eh, del Estado, por otra parte. Y es ese equilibrio entre economía de mercado y eh, protección de los derechos de las personas lo que fue el fundamento de todos los pilares del bienestar, de la sanidad pública, de la educación pública del desarrollo de los servicios sociales, de las prestaciones, etcétera. Y eso es lo que hay que defender y, y lo que hay que intentar eh, eh, con lo que hay que trabajar en, eh, en las empresas desde la perspectiva de la RSC es precisamente en eso. No en, que las ON, no en que las empresas, digamos que también si lo hacen, bienvenido es, no en que las empresas contribuyan eh, con donaciones, con apoyos puntuales, etcétera, etcétera, a las necesidades públicas. Eso también, pero eh, eh, una administración pública no puede fiar sus políticas públicas a la buena voluntad de eh, la responsabilidad de las empresas. ¿no? Una, una administración pública tiene que regular para que los negocios se hagan con ética, para que el driver de las empresas no sea únicamente retornar beneficios al accionista, sino que las empresas se guíen por criterios de responsabilidad pública, por criterios éticos, etcétera, etcétera, y que eso se traduzca en aspectos muy concretos como es los temas impositivos, toda la cadena de negocio, los sistemas de transparencia y su implicación en los entornos en los que operan. Y dicho esto, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que le corresponde hacer. Lo tiene que hacer con ética, lo tiene que hacer bien, con una buena interacción con otros sectores, pero cada zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer las empresas, lo que tienen que hacer es generar riqueza y eh, generar puestos de trabajo. Muchas gracias, José Manuel. Hay una pregunta eh, de parte de Nuria Tendero, compañera de la charsa para la Inclusión. EAPN Comunidad Valenciana. Nuria, si quieres formular tú la pregunta directamente en... Eh, activa el micro, por favor. Sí, sí, un poco enlazando con la, con, en la línea de, de SEFA, eh, pero eh, más desde el punto de vista de la fiscalidad justa, la EAPN España y también la EAPN Comunidad Valenciana y otros EAPN autonómicas. Llevamos ya un, un, un tiempo trabajando con otros compañeros de otros ámbitos... Eh, pues diferentes, ¿no? de otros ámbitos sociales diferentes, eh, Gesta, Intermonoxfam, en fin, eh, eh, movimientos sociales cívicos, con el tema de la fiscalidad justa. O sea, es decir, que la persecución de eh, todo lo que tiene que ver con fraude, evasión, elusión fiscal de eh, las grandes empresas, eh, especialmente, porque bueno, tenemos un. Eh, no somos expertos en, en fiscalidad desde la EAPN, evidentemente, no, no, eh, para eso están los compañeros de, de Gesta y, y, y Oxfam, que también tienen bastante más experiencia en fiscalidad, pero, pero sí somos expertos en, en, en la necesidad de esa, invers de, de esa inversión social para, para los servicios sociales necesarios. Entonces, y, y sabemos también que cerca de un 30% del PIB eh, eh, es, o sea, hay un fraude equivalente pues, a eso, a un cerca cerca de un 30% del PIB. Ayer salían notas de prensa eh, informando sobre que eh, el impuesto de sociedades eh, que, se, que, que se paga en estos momentos por las grandes eh, empresas no llega al 50% de, de lo que se recaudaba por este impuesto hace 10 años. Eh, eh, y hay muchas empresas que, que están eludiendo eh, en, en otros ámbitos. Entonces, aunque no somos expertos y nos cuesta muchísimo estar en estos espacios de fiscalidad, no sé si para, consideras que esta es una buena eh, herramienta más ¿no? para, para generar eso, ese, ese, ese, ese dinero, esa bolsa necesaria eh, para esa inversión eh, en servicios sociales que, que, que cada vez va a ser más... más eh mayor ¿no? esas necesidades sociales que tú comentabas inicialmente que, que a, a partir de ahora van a ser mayores y que pues, bueno, necesitamos mayores recursos ¿no? no sé si crees que esa es una lucha, eh, un espacio eh, que tenemos que reforzar y también si bueno, pues, eh, la administración eh, debería también eh, lidiar con, con, con esto de, de una forma más clara ¿no? también a nivel europeo puesto que este marco de persecución de la de la evasión y el fraude fiscal pues también tiene que tener un marco europeo no sé si qué, qué, qué opinión tienes al ¿no? respecto de, de, de esta de esta lucha ¿no? que también tenemos sí eh, bueno empezando por el por lo último que has dicho Nuria efectivamente eh, eh, para que eh, la fiscalía funcione bien eh, el marco europeo es fundamental por qué es fundamental eh, porque si, si, si no hay un marco europeo y las cosas se ponen muy mal, pues, qué sé yo, Telefónica, que es una bandera de compañía española, pues, eh, en su holding residencia eh, la matriz en Holanda o en Irlanda, y por lo tanto, pues, eh, eh, si tienen un sistema fiscal que es menos progresivo, pues, lo que hacen después es, eh, cuando hacen, digamos, los cierres de ejercicios, eh, traspasar los resultados a la matriz, y cotizar en Holanda o cotizar en, eh, en Irlanda y no cotizar en España. ¿eh? Y no estoy hablando de una tontería, sino que estoy hablando de algo, he puesto este ejemplo que no es real, ¿eh? pero también lo he puesto porque se ha considerado ¿no? en su día, en la otra crisis. ¿no? Y por lo tanto, eh, lo que quiero decir con esto es que el tema de la, de la fiscalidad es realmente mm, muy complejo y tiene muchas aristas. Eh, yo he dicho una cosa que me parece muy importante y es eh, que, eh, y esto eh, me he referido al economista Piketty porque lo estudia muy bien y desde una perspectiva muy global, eh, y eh, lo que he dicho antes es que, eh, que antes eh, el progreso en la sociedad venía por el trabajo y eh, que ahora el progreso en la sociedad... Viene por el capital. Quien nace rico tiene probabilidades de ser rico y quien eh, nace en un entorno pobre tiene menos posibilidades de alcanzar bienestar. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental, que es ¿qué debemos de grabar? ¿Debemos de grabar el trabajo o debemos de grabar el capital? ¿Eh? Y a lo mejor tenemos que pensar hasta qué punto tenemos que grabar el trabajo o cuánto tenemos que grabar el trabajo. si sí, mucho del trabajo lo van a hacer las máquinas en el futuro. Y como estamos diciendo, hay un porcentaje muy alto de trabajo que va a desaparecer. Y, y claro, esto nos lleva a un problema muy complejo eh, fiscal que los fiscalistas tienen muy claro. Básicamente, los ingresos fiscales en España vienen por tres tipos de ingresos, ¿no? Eh, los impuestos directos, los impuestos eh, indirectos y las cotizaciones. ¿no? Entonces, bueno, pues las cotizaciones a la seguridad social o las cotizaciones de los trabajadores, pues ¿qué pasa? Bueno, Estos tres tipos de ingresos, impuestos directos, indirectos y cotizaciones, pues representan aproximadamente un tercio de nuestros ingresos fiscales. Cada uno de ellos, eh, más o menos un tercio. Pues bueno, claramente las cotizaciones... Eh, están bajando en los últimos años ¿por qué? porque baja la calidad del trabajo baja la intensidad del trabajo etcétera, etcétera y lógicamente, pues, eh, claro los eh, impuestos indirectos graban horizontalmente a todo el mundo si yo voy a consumir una cosa pago un eh, porcentaje eh, en forma de, de lo que sea eh, independientemente de que sea rico y pobre en los impuestos directos hay más posibilidad de grabar a quien tiene más, grabarle más y a quien tiene menos, grabarle menos. ¿no? Y por lo tanto, pues, eh, lógicamente, eh, tiene que ser revisado el sistema fiscal, tiene que eh, grabarse mucho más o tiene que haber una revisión impositiva para que se grabe mucho más al capital, transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera, eh, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. Y claro, no deben de darse estas situaciones en las que las ICAP, por ejemplo, pues eh, cotizan al 1,7 cuando una eh, pequeña empresa, como puede ser eh, la empresa en la que yo trabajo, pues cotiza al 25 ¿no? y, y, y claro, eso quiere decir que de cada euro que ingresas, el 25, eh, vamos, el, el impuesto de sociedades de cada euro que tienes de beneficios, el 25 lo tienes que pagar en el impuesto de sociedades, aparte del IVA, etcétera, etcétera, y por lo tanto eh, es un tema eh, fundamental en la agenda y la revisión y la priorización en la revisión de, de, de qué se revisa en la fiscalidad. Bueno, lógicamente, si eres una pequeñita empresa y recibes una eh, inspección y te dicen este, esta parte del IVA, no se lo admito a ustedes, etcétera, etcétera, pues tienes que demostrarlo y tal, pero si eres una gran empresa... Eh, y recibes una inspección, pues pones a, al inspector de Hacienda, yo tengo algún un amigo inspector de Hacienda, que dicen, bueno, es que claro, si vas contra una empresa grande, te ponen el gabinete de abogados delante y te apabullan y te meten en un lío que, que estarás en un contencioso 10 años con la empresa y al final se gastará eh, el gobierno mucho dinero para conseguir el dinero de la empresa. ¿no? Pero lógicamente todo esto sí tiene que, tiene que revisarse. Gracias de nuevo. Hay una, hay una tarea, perdón, en esto, eh, para la EAPN porque el, el debate sobre la fiscalía es muy amplio, pero hay un trabajo que es muy educativo eh, que tiene que hacer la EAPN y es que eh, nuestras contribuciones al estado de bienestar son eh, nuestras contribuciones. Eh, como si fueran a la familia o como si fueran para nosotros mismos. Yo creo que eh, hay países, sobre todo donde hay una correlación directa entre los derechos que tienes y lo que contribuyes, en, lo que, en los que las personas tienen más claro que cuando están cotizando al erario público, están contribuyendo al interés común y están eh, dedicando dinero para ellos, no para otros. ¿No? Sin embargo, en, en algunos países y especialmente en los mediterráneos, pues la mentalidad es que cuando tú contribuyes al erario público, pues lo que estás haciendo es contribuir para otros, no para tu propio bienestar. Pero claro, para hacer esto hay que cambiar muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres autónoma y vas a tu gestor, ¿qué te diría tu gestor? Pues hasta hace nada te dice. Tú cotiza por los mínimos y cuando te queden 15 años para jubilarte, ya subes la base de cotización para subir tu pensión. Entonces, hombre, algo tenemos mal. ¿Por qué? Porque si la eh, pensión no se calcula en función de la cotización de toda la vida laboral y solamente de los últimos 15 años, pues claro, la gente es eh, estúpida si hasta que le quedan 15 años para jubilarse cotiza más. Aquí voy a cotizar más si eso no se me repercute y por lo tanto la gente también ve los beneficios cuando ve una relación directa entre lo que cotiza y lo que recibe.